Hola, como puedes ver, esto es una animación. Y si no puedes ver, ahora sigo... ¿Qué haces viendo mi video? Eso fue Skull. Esperen, tengo una idea. Ahora sí, eso fue oscuro Ahora sí, tú dirás, ¿qué haces haciendo una animación? Y yo te diré... Ja, tú no sabes. Es por eso que estaba viendo un video del señor Pelo. Y les di algo. Hey guys. It's story time. No, no lo es. Y yo seguía haciendo mi tarea tranquilo porque estaba haciendo tarea. Y como que ya sea algo peculiar para mi tarea, eh, pues, pues estaba viendo animadores para hacer una exposición ahí en clase. Y de la nada me entero que hay una eh, animadora mexicana que eh, literal tiene una animación fluida y tiene casi mi misma edad. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Animar! Y me hice este canal. Y esto es todo por aquí porque lo no, que me voy editando. Ya se fue un poco corto. Eso fue mi guión. Corto. Muy corto. No, no lo he...